Si alguien me dijera de todas las ocho, las ocho competencias básicas que hay que trabajar en la educación obligatoria, ¿cuál destacarías por encima de las demás? Yo destacaría esta, que es aprender a aprender. Yo sé que tiene muy mala prensa, sobre todo en ciertos círculos, y parece que sea eh, hablar de nada. Pero yo creo que bien planteada no es hablar de nada. Por lo tanto, eh, la, la competencia que debería mejorar más un MOOC es un MOOC. Es la de aprender a aprender, la de ayudar a la gente a formarse como aprendices. Y eso lo puede hacer de dos maneras, bien y mal. Mal diciendo, léete esto, contesta estas preguntas, eh, opina en el foro 20 veces y ahora vuelve a leer esto y contesta estas preguntas. Sí. ¿Qué tipo de autonomía se le da para tomar decisiones al aprendiz? Ninguna. ¿Qué tipo de producto o artefacto complejo se le pide que construya? Ninguno. ¿Se le pide que colabore con otra gente y que se pongan de acuerdo, negocien, construyan significados nuevos, respuestas nuevas a preguntas? No. Y se puede hacer de otra manera, se puede estimular precisamente que la gente tome decisiones, hacer una pregunta, una pedagogía, si queréis un eslogan, más de preguntas que de respuestas, el profesor en un momento determinado el experto decir, mirad, hasta aquí llega lo que sabemos y esto vamos a investigarlo entre todos y vamos a intentar resolverlo colaborando entre todos o plantear, eh, trabajo por proyectos o trabajo por seminarios o metodologías donde se espera que uno no solo reproduzca lo que dice el libro, lo que dice el experto en el vídeo, sino que cree respuestas en base a esos conocimientos previos que ha adquirido. Entonces... Eh, en ese sentido, sí que podemos mejorar competencias básicas, esas sobre todo. Y luego otras, pues depende de, del tipo de, de MOOCs. La verdad es que los MOOCs suelen ser muy, muy especializados, o tienden a ser especializados, más que a desarrollar competencias básicas de la educación obligatoria. Pero bueno, siempre estamos a tiempo.